El teléfono es hoy, el único sostén en la lejanía, pero a veces se me olvida que suena mal con el bluetooth vida mía. Voy a intentar de apagar el sol temprano, para que se haga de noche pronto, para que todo se vuelva más romántico. Vayamos los dos a pasear de la mano. Tú sabes que te amo, pero es complicado. En cualquier cosa que falle es complicado. Hablo cuatro idiomas, pero a veces fallo uno. Es el mío, el castellano. El que más amo. El teléfono es sol, el único sostén en la lejanía. Pero a veces se me olvida que suena más con el Bluetooth, vida mía. Y entonces suenan los grillos, y mira que tengo. Cuidado, pero el gluto siempre está en uso. Mi música suena mejor con su uso. Haría lo imposible por siempre reír. Pero algunas veces esto me hace... Sí. Intentaré apagar el sol temprano Por algunas tonterías Algo se nos va de las manos El teléfono es hoy El único sostén en la lejanía Pero a veces se me olvida Suena mal con el bluetooth Suena mal con el bluetooth Vida